Hola gatitos y gatitas, hoy os voy a hablar de los fansubs y las webs legales de streaming, las webs online y todo eso del anime. Los fansubs, como el feminismo, antes tenían un ideal. Ese ideal se ha diluido. Por ejemplo, los fansubs, el ideal de los fansubs era llegar a la gente cosas que no habían llegado antes, ya sean cosas desconocidas o cosas que no se han licenciado. Así que en los primeros fansubs se hacían cosas de esas y era para fans, de fans para fans, ni vender ni alquilar. Pero ahora lo que se hace es que quiero cobrar y cobro porque en mi web pongo public. Los fansubs tendrían que ser para cosas antiguas súper descatalogadas que no han sido ni dobladas ni nada, que no han salido de Japón, vaya. Pero eso no interesa porque ellos quieren ganar visitas, publicidad y todo eso y lo hacen ilegal y no son de fans para fans. Y menos las webs tipo Reanime y esas anime FLV, eh, anime JK y webs de esas. Aún menos porque cogen los fansubs. Eh, debajo de la descripción dice eh, fansub desconocido, que no es desconocido porque cuando pones play... Pones play... En el opening te sale quien lo ha hecho y todo. Una copia de una copia de una copia. Así que los fansubs ahora mismo ya casi no son necesarios porque hay muchas series que se licencian rápidamente, rápidamente y otras que no se licencian propiamente para doblar o así para DVD o así pero están en Crunchy, en Crunchyroll, Biauster, Daitsuki o muchas otras webs que hacen simulcast que es una hora después de Japón, más o menos ya sale. Los fansubs de ahora, Reanime, Anime FLV, eh, Anime JK y webs de esas, lo que hacen es intentarlo sacar antes que Crunchyroll, Biauster, Daitsuki o todas estas webs legales. Y eso, ¿en qué perjudica al fan? Pues, primero, como van más rápido, pero no tienen el guión original ni nada, tienen menos tiempo para corregir, hay más fallos, no hacen los karaokes tan elaborados, o a veces ni hacen, igual que en Crunchyroll, Biauster, Daichuki. Y bueno, yo lo que haría si tuvieran un fansub es... Veo que esa serie es muy popular y pronto será licenciada. Pues ya no la empiezo, busco otra me otra menos conocida, que seguramente no estará en ningún sitio. Y bueno, este era el tema. Ahora no son tan necesarios los fans subs pero son necesarios para series desconocidas. Para las conocidas, tendrían que parar. Pero, por ejemplo, si se licencia en España, en el resto del mundo, de Latinoamérica o donde sea, continúa la serie. Los vídeos ilegales siguen en todo internet. No como el de esto, el, el streaming local, legal, que puede hacer, tener localización y entonces, si lo ves desde aquí, no se ve. Pero en el anime ilegal, en los fansubs. Esto no pasa, o sea, puedes estar licenciada y la gente lo ve pirata porque está ahí para todo el mundo. Y no debería estar para todo el mundo, sino para los países que no se ha licenciado. Y bueno, este era el tema.